Si quieres estudiar un curso de inglés en Gold Coast podrás hacerlo en International House, situada en la zona de Southport, uno de los lugares más populares de la ciudad.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 El campus acoge a estudiantes de nacionalidades diversas, por lo que podrás encontrar bastante mix cultural y las clases tienen un número máximo de 18 alumnos por clase. International House Gold Coast también ofrece algunos cursos BED como negocios, dirección de proyectos, marketing y comunicación, marketing digital y liderazgo y dirección de negocios. La escuela en Gold Coast es muy acogedora y familiar. Sus instalaciones son amplias, luminosas y tiene salas comunes para los estudiantes.